hola cómo estás te voy a ser muy sincero porque en este tutorial te enseñaré dónde y cómo puedes trabajar con selecciones me voy a dirigir al marco rectangular lo voy a seleccionar con un clic y con clic y arrastrar voy a crear una selección en el panel de capas en la parte inferior voy a crear una nueva capa el color que está de frente lo voy a cambiar con un clic elegiré cualquier color clic en ok ahora en el teclado vas a presionar alt backspace para llenar con ese color ahora voy a crear otra selección de igual manera con clic y arrastrar otra forma donde también puedes trabajar las selecciones son con degradados te vas aquí a la parte izquierda en la barra de herramientas y aquí tienes varios degradados que vienen por defecto dentro de photoshop puedes elegir cualquiera de ellos y simplemente damos clic y arrastrar ahora voy a crear otro otro marco rectangular que puede ser este que está aquí, ya sabes, con clic y arrastrar. También lo puedes aplicar en una capa de ajuste. Estas capas de ajuste son realmente brutales y te recomiendo que puedas trabajar con ellos. Más adelante y en este curso te voy a enseñar con más tranquilidad dónde y cómo puedes aplicar cada una de ellas. Puedes elegir un color sólido o puedes elegir un degradado de los que vienen por defecto. Prácticamente todos van a funcionar de la misma manera. Una vez que está ahí, pues ya lo tienes. Algo interesante que te motivo que investigues, es que puedas trabajar con diferentes modos de fusión. Estos realmente son muy buenos y les van a dar un realce espectacular a tus diseños. Otra forma también para trabajar es seleccionando obviamente el fondo, clic arrastrar, seleccionar o crear cualquier selección y es copiar, control C, control B, copiar y pegar. Ahora en la parte inferior tienes este panel de efectos donde tranquilamente puedes poner una sombra paralela. Aquí para no perder el tiempo simplemente voy a mejorar un poco más la distancia, un poco más la intensidad y un poco más el tamaño para que puedas hacer este tipo de cosas. Aquí en este estilo de capas te invito a que puedas seguir explorando con las restas, el resto de opciones que tiene la misma dando clic en OK. Puedo elegir por ejemplo acá abajo en el fondo crear otra selección, digamos aquí el codo de la señorita y ahora también puedes trabajar con filtros. Ahora te recomiendo muchísimo que puedas trabajar con algunos de ellos porque realmente son interesantes yo te recomiendo que empieces si eres nuevo en photoshop por los de desenfoque el gaussiano realmente se ajusta muy bien para muchas cosas interesantes como por ejemplo lo que estás viendo ahí el radio pues simplemente el valor que le quieras colocar y damos clic en ok también podemos hacer lo siguiente digamos que bueno voy a ocultar estos que ya no los necesito voy aquí a selección y voy a poner control D para deseleccionar puedo seleccionar esta parte que está aquí el rostro de la señorita eh, puedo igual copiar y pegar o simplemente puedo aquí en el eh, la barra de herramientas elegir el pincel ok yo puedo cambiar de color cualquiera que este sea y con un pincel un poquitito más grande aquí en el panel de control digamos de 50 píxeles de diámetro puedes pintar sobre la señorita mira sobre la selección en este momento qué es lo que está pasando la selección no te permite eh, pintar fuera de lo que está seleccionado obviamente si quieres ocultar la selección control h para ocultar la selección una cosa muy interesante que tiene photoshop es el panel de la historia me voy aquí a ventana y voy a poner historia aquí está básicamente todos los pasos con los que hemos trabajado hasta este momento es algo que a mí me gusta bromear muchísimo en clases y decir bueno si estuviera en la vida real sería un mundo perfecto no bueno como no lo existe pues voy a tratar de regresar y poner aquí en abrir que es donde estuvo el documento de manera original voy a crear de nuevo otra selección con clic y arrastrar voy a copiar este contenido y lo voy a pegar una vez que está ahí mira voy a ocultar el fondo para que veas lo que tenemos hay un panel eh, voy a arrastrar este panel que está aquí el panel de capas lo voy a hacer flotante hay un panel que se llama estilos los estilos que están aquí vienen pre preconfigurados en photoshop simplemente clic y arrastrar sobre la capa y mira lo que va a pasar en este momento también te puedes ir aquí a archivo y pones volver o descartar depende de la versión que tengas de photoshop y ahora regresas al último guardado también puedes crear o trabajar selecciones con el panel de canales y esto sí es un poquitito ya un poco más extenso por así decirlo es un photoshop avanzado esta imagen tiene tres canales estamos viendo en este momento el canal rojo verde y azul en realidad son los pixeles que componen esta imagen para cargar el contenido de una capa lo que tienes que hacer es, no lo olvides nunca, control clic sobre cualquier canal y en este momento tú estás cargando la selección del mismo. En el video que acompaña a esto tengo algunos videos tutoriales que los anexo donde puedes profundizar más el uso del manejo con estas selecciones en el panel de canales. Realmente lo que voy a hacer aquí es dar clic en RGB irme acá arriba a selección y voy a poner deseleccionar algo muy importante es cuando tengas la selección recuerda puedes hacer maravillas con ella y para cerrar nuestro estudio voy a encontrar aquí el panel de canales lo que voy a hacer aquí es eh, crear otra selección igual digamos que otra vez aquí a estas dos señoritas que están aquí puedo copiar y pegar la capa que está aquí este contenido Digamos que quieres seleccionar solo el contenido de este canal, de, perdón, de esta capa, lo que vas a hacer es lo siguiente, Espera un ratito, voy a hacer un zoom aquí y otro zoom acá. Vas a presionar control clic, mira, control clic sobre la miniatura de capa y con esto lo que te estás garantizando es que tengas seleccionado todo el contenido de esa capa. No lo olvides nunca, con control clic puedes cargar el contenido o seleccionar el contenido de esta capa. Esta fue una lección bastante rápida. Prácticamente estas son todas las formas con las que puedes trabajar las selecciones dentro de Photoshop. En los siguientes tutoriales tengo algo mucho más avanzado que te va a servir muchísimo para tu formación profesional. Déjanos tu comentario, comparte esta información con tus amigos, no te olvides de suscribirte, activa la campanita y te espero en la siguiente lección. Cuídate mucho. Chao.